Kitaka, número 13. Hora 6:15 pm. No hay movimiento inusual. Solo. barre la entrada de su casa. ¿Por qué los vecinos no son extraños? ¿Por qué no hay vecinos excéntricos? Usted es único. Podría hacer mil cosas extrañas. Como. Eh, vigilar a tus propios vecinos. O. Podría ser algo más increíble, algo que logre inspirarme, señor vecino. Pero porque no hace nada. Simplemente está saludando a los demás. Haciendo sus deberes. De buen ciudadano. Mira las mesas. Ese tipo de allá. Mira, mira, mira, mira. Saluda a sus vecinos. ¿Crees que eso es normal? ¿Tú crees que eso es normal? Yo No. Oh mierda demasiado... ¿Tú crees que él haga algo excéntrico, amigo? ¿Amigo? ¿Crees que él haga algo excéntrico? ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¿Estás viendo lo mismo que yo? Mira, vamos de aquí No vi nada, no vi absolutamente nada Y si preguntan por mí me fui del país Mierda todo. Me lo de aquí solo necesito más mis cosas Porque no quiero estar viviendo al lado de un. Hola vecino ¿Me regalaría algunos ingredientes para cocinar? Verás Es complicado darle una explicación a lo que viste No hay forma fácil de describir lo que pasó ¿Y qué pasó? Digamos que me interesan los pasteles Encontré este pastel en internet. Lo pedí a domicilio y llegó a mi casa bajo la idea de que soy un increíble cocinero. El pastel tenía un muy buen aspecto, pero no soy un cocinero. Así que lo partí en pedazos y los metí en bolsas. ¿Estamos hablando de pasteles, pasteles? ¿O es una metáfora? ¿Tú qué crees? Para ser honestos, no lo sé. Hasta hace 20 minutos creí que eres el vecino más amigable y excéntrico que hubiese tenido y que lo último que hacías era cocinar pasteles. Actor frustrado. Oye, yo estoy escribiendo un guión. ¿Puedo ayudarte con la actuación? Eso no va a ser posible. No es una mala idea, no me malinterpretes. Pero no creo que se pueda. Trabajemos juntos en el guión. Hagamos nuestro propio futuro en el mundo del cine. Yo creo que no se va a poder ¿Lo vas a hacer aquí o en otro lado? Solo... Hazlo rápido y... No hagas mucho desastre, por favor Nunca es fácil, ni limpio. Espera, ¿no me vas a dejar decir unas últimas palabras? ¿Crees en el multiverso? Solo en películas de superhéroes. Entonces le estoy haciendo un favor al mundo. No sé qué significa ese sueño, honestamente. Supongo que debió ser algo profundo de mi subconsciente una cosa así. Me refiero a que los sueños a veces tienen sentido y a veces no. A no ser que cada cosa que soñemos realmente tenga un sentido. Pero no tienen sentido. Entonces los insentidos tienen sentido. Uh, sí, lo siento. No, no quiero cambiarme de compañía de teléfono. Muchas gracias. Oye, ¿tú tienes una idea de lo que puede significar ese sueño? Sea, aunque sea... algún pequeño indicio... algo... nada... Eres muy raro... Oye... Oye... ¿Qué? ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste? Va hace como una semana... ¿Por qué tanto tiempo? Es que no puedo dejar de pensar en el sueño. ¿Y eso en qué afecta tu higiene? Me desconcentra de todo lo que hago, básicamente. ¿Has podido avanzar algo a tu guión? Sí. Termina el storyline y estoy por comenzar a escribir la sinopsis, así que. Para mí eso es un logro. Para este viejo ermitaño. Más despacio, cerebrito. ¿Qué es la sinopsis? Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no la sinopsis es un resumen mucho más amplio de la trama, donde se describen hechos destacados que se omitieron en el logline y el storyline, como una breve descripción de los personajes sin diálogos y una explicación con más detalles relevantes de los sucesos de cada acto, incluyendo el final. Esta tiende a alargarse hasta las cinco páginas, aunque la extensión depende de tu historia y el formato. ¿Te ha ido bien escribiendo? ¿No has tenido accidentes o algo? Ah, uh, sí, he estado bien. No, soy estúpido para tener accidentes buscando inspiración para escribir, ¿sabes? No, no, soy una persona que haga eso. Entonces, toma drogas. No, no voy a hacer eso. Mejor recomiéndame películas. Tú tienes más conocimientos de más títulos, yo busco inspiración. Hagamos una buena dupla y... recomiéndame algunos para ver esta semana. ¿Estás inclinado hacia algo? Emociones humanas, introspección, psicología. Más que nada. Ok, entiendo. Nada que me afecte emocionalmente. Entonces, ¿siete películas? Sí. ¿Te parece si lo escribo? Está bien. Bien, ok. Entonces... Lunes. Thank mm -hmm. you. Deseando mi vida Y creo que me enamoré de una película Serás tú el director de mi vida y estarás grabándome sin que me dé cuenta, ¿verdad? Christopher Doyle. He's the one car Lo hice.